¿Qué es Kahoot? Kahoot es una aplicación que nos permite crear presentaciones, juegos interactivos y cuestionarios en los que pueden participar varias personas a la vez. Los y las participantes se podrán conectar desde un computador, un teléfono o una tableta. A través de Kahoot se pueden crear cuestionarios, discusiones y encuestas. También cada actividad genera una estadística que se puede visualizar y descargar. Además, se pueden agregar imágenes y videos a las actividades. ¿Cómo se accede a un Kahoot? Para crear un juego y presentarlo a tu audiencia, debes acceder a la página create.kahoot.it. Y registrarte con un correo electrónico luego elige tu tipo de cuenta por lo general profesor a continuación elige tu lugar de trabajo por lo general educación superior kahoot algunas veces nos ofrecerá la opción de suscribirnos para obtener mayores funcionalidades Basta con escoger la opción gratuita. Ingresamos el nombre de la institución a la cual pertenecemos y luego hacemos clic en Continuar. Las y los asistentes que participen de nuestros juegos no necesitarán una cuenta Kahoot. Solo tienen que ingresar a la página kahoot.it, ingresar el código PIN que les indiquemos, y unirse a la actividad indicando su nombre.